Un agricultor no ha vaciado a mitad de temporada su despensa. Seguro que también puede ser tu caso. Ante esta situación tenemos dos opciones. Bien podemos optar por cultivar variedades automáticas, que puede ser que en tu caso no te agraden, o bien hacer una floración forzada, inducir las plantas a que florezcan por ellas solas. Vamos a explicar profundamente qué consiste esta última técnica. La floración forzada o inducida es una técnica que consiste en proporcionarle la nocturnidad de 12 horas a las plantas. Con ese periodo de 12 horas, lo que hacen las plantas es interpretar que la llegada del otoño y así desarrollan todos los mecanismos que inician la floración. Para forzar las plantas a esas 12 horas de nocturnidad, tenemos tres opciones. La primera y la más económica sería cubrirlas con una caja de cartón. Luego, tenemos la opción de construir como una estructura un invernadero alrededor y traparlas con un plástico que sea opaco. Y la última es meterlas en un cuarto a oscuras. Esta última opción es la que está utilizando este canabicultor, lo que hace es todos los días a las 9 de la mañana las saca del cuarto y a las 9 de la noche las vuelve a meter, pero eso sí hay que ser constante todos los días, por eso es lo difícil de esta técnica. Las otras dos técnicas que hay que son taparlas con cartón y con plástico tienen un inconveniente, puesto que se tapan al sol, esto quiere decir que se produce una vagotransporación en el interior, lo que conlleva a que puedan haber podedumbres y botritis en los cogollos, por lo que hay que revisar periódicamente estos cogollos. Como veis, esta técnica nos permite cultivar cualquier variedad que deseemos. Ante nosotros nos hallamos ante cinco ejemplares, uno de ellos de esqueje y los otros cuatro de semillas. A pesar de que los cuatro han sido cultivados y sembrados el mismo día, como podemos ver, hay una diferencia de tamaño descomunal. Esto es debido a un factor, y es al contenedor. El tamaño del contenedor es muy importante para los cultivos de floración forzada, tal cual sucede con los cultivos de variedades automáticas, hemos de ser muy rápidos a la hora de trasplantar, es decir, de la siembra ha de pasar a su lugar definitivo, sin pasar por un contenedor intermedio ejemplar que tenemos ante nosotros nos da la idea de posibles aplicaciones que pudiera tener esta técnica. Todos sabemos que las variedades activas de floración tardía que se tiran de 90 a 120 días de florecer son muy dificultosas de poder llegar a cosechar puesto que llegan muy temprano los fríos. Pues bien, si, puede, si aplicamos esta técnica a partir de julio podríamos obtener la cosecha de esas plantas de octubre a noviembre, evitando así ese frío tardío. Las plantas que terminamos de ver en formación forzada llevan así desde el 20 de marzo, como ya hemos dicho. Estamos en la primera semana de abril, así que les quedará aproximadamente hasta la segunda quincena de mayo para que estén listas para ser cosechadas. El calabicultor de este cultivo ya ha sido previsor y como podemos ver, ya tiene a esa segunda generación que va a sustituir ese primer cultivo. Estos ejemplares les queda todavía un mes largo de crecimiento bajo estas condiciones de luz artificial para luego sustituir a las que están ahora floreciendo. Así que volveremos en 15 o 20 días para ver la evolución que ha habido tanto las plantas que están en floración como estas que están a punto de sustituir a las otras.